¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este, el Cuartel General de Odersil Y hoy les vamos a mostrar unas partiditas a esta Atari que tenemos que viene con 255 juegos Es una Atari que conseguí en el clásico local Mortal Kombat de acá de San Martín ¡Mira! Todos los platenses recordaremos el local Mortal Kombat porque es icono de la ciudad ¡Era! Lo... Ya no existe más Fue básicamente el local de jueguitos de la ciudad Y nada, lo compré a 10 pesos el tipo no sabía si funcionaba en lo que sería el ocaso del local, antes de que Uf. cierre. Lo compré a 10 pesos, no funcionó en un principio, pero le agarré, lo abrí, una abridita, una soldadita y ya está. Así que si te parece, Caco, lo podemos enchufar, por favor. Y dar unos los juicios sin dar más vueltas. Pero antes los invitamos a todos a que nos den like, se suscriban y compartan este video con alguien que piensen que puede interesarle este tipo de matadeces. Los invitamos a la mosquita voladora, a seguir el Instagram, que estamos transmitiendo en vivo hoy por primera vez. Y el Twitter, el Facebook y acá está toda la información. Bueno, acá atrás vemos que tenemos el espacio para el transformador. Que es un pincito que parece como de auriculares Un pincito que parece auriculares pero no lo ves, es una engaña pichanga eh, Se enchufa mediante la clásica antena y vemos un par de botoncitos que ya veremos para qué son y como no tenemos joystick de Atari el viejo truquito de enchufarle un joystick de SEGA La cosa es así, lo prendes, aparece el primer jueguito y después tenés este botón que los cambia, ahora vamos a ver todos vamos a ver los jueguitos, y acá tenés la dificultad del jugador 1 y la dificultad del jugador 2. Se selecciona, se selecciona con perillas. Se selecciona todo con perillas acá. Así que encendemos y nos recibe esto. Este. este juego que al parecer está en split. En split screen. Es. Veo dos tipos de acción, mira ¿sí? Hay un mapa y una navecita. Esto es increíble para la época. Un montón de esvásticas. Bueno, entonces pulsamos botón y ya estamos en la partida. Ahora sí, te romper. Esvásticas. Mirá, estás acá. Claro, es lo que le decíamos hoy en el, el pin screen. Una esvástica nos acaba de liquidar. Y ese calculo que será Hitler. Es increíble que siendo un juego de prácticamente la edad de piedra, eh, se pueda comunicar de una manera tan, tan, tan fluida. efectiva, tan fluida y efectiva sabemos exactamente todo lo que tenemos que hacer estamos rodeados de espásticas, tenemos que matar a Hitler adentro de un laberinto siguiente juguito nos encontramos con unos bichitos que están re locos Man, una especie no, de una especie de galaga ah no, pero mirá calate la, la lógica de la, de la munición, se mueve con vos no, es un galaga merquero quisiera saber qué son esas plantas allá arriba o, o cruces bueno, pero me dejás jugar uno mío, amigo. Siguiente para Nico. Oh, me otra. Bueno, otro más de estos Uh, mirá como aparecen esos enemigos. Y al contrario, del anterior, puedo disparar un disparo. Puede aparecer en la pantalla. No te sigue a vos el disparo. No, no sigue me esos, sigue a mí. Opa, me disparan con lluvia. Es un juego que tenés que ser preciso. Es para, es para duros. Ya, un juego tan... De, un juego de la edad, básicamente, del este debe haber sido el segundo día salió este juego me refiero mm. a de la creación ¿no? Uh, este te lo dejo a vos este es uno de ah, los no. mejores juegos que, que encontramos hasta ahora y ahora acá con, con su experiencia le van a demostrar por qué bueno ahí vimos que perdió <risas> y si, sí, nos encontramos ante un simulador de vuelo calculo que esto sería lo que usaban en esta época, los, los aspirantes a piloto para, para... Bueno, para aprender a volar, antes de llevar a... Antes de tener las vidas de tantas personas en sus manos Jugaban este jueguito Siguiente Uf Vemos una ciudad futurista Incluso... Una ciudad bajo el agua, miren el tomo este Este es increíble, yo ya me imagino sí. el lugar no tenés que hacerlo, te lo pones frente a tus ojos y es hermoso Me siento que estoy ahí, hay taxis espaciales, fíjate los cuadraditos Tenés que destruirlos Por alguna razón tenés que destruir los taxis espaciales Debe ser un... debe ser una ciudad así de gente bien Y los taxis ven... a destruirlo todo oh. Uh... Algo salió volando ahí ¿Y no sabemos qué pasó? ¿Perdiste? ¿Ganaste? ¿Qué? Ah, ¿empezó de nuevo? Supongo que habré perdido Así que, bueno, Así que bueno, que sí. sigue Y te lo doy a vos. ¡Uh! Este juego es para mí El primer eh, shooter No, el, el primer... ¿Qué? <risa> el primer bullet hell Ah, se dispara haciendo para arriba Y para los costados Quiero darle a ese bicho, quiero matarlo que Me hacen creer que estoy luchando contra él Cuando en realidad ese bicho calculó que... Va a ir cambiando constantemente de color. Para demostrarte que vas pasando de nivel. ¿De ¿De lo único que hace es parir a tus enemigos, a los que sigas sí en el que ir matando. Si en algún momento la programación del juego cambia para hacer un enfrentamiento con un jefe, yo sí. me muero. Uy, me la puso mal. No podré hacer ahora porque perdí. Siguiente. Siguiente jueguito. Uh, viste cómo le daba la. Yo me rehuso a jugar esto. Sí, vemos que es un clásico clon de Space Invader, cosa que en este tipo de consolas pirata. Hay miles. Igual el pasito de los tipistas sí. es impresionante. Es casi un moonwalk de Michael Jackson. Este iba a todos bien. están bailando, mirá esto también. Están todos bailando, cruzando las piernitas, de una manera super tierna. Este mueve esas es... antenas como si fuesen brazos que estera. No, no estoy impresionante. Y este tiene todo el swing. Mirá ese. Sí. Este está bailando salsa. Es Intentando matar el candom, es el... mira es hasta es un falcón verde eso. Claro, soy un vigilante. Que trata de matar a los hippies en la calle. Soy un vigilante que trata de destruir la cultura popular, ¿no? Tremendo. Siguiente. Ah, llegamos a este juego. Este juego ya lo.. ya lo. lo que probamos antes y tenemos que decir que es el mejor juego de Atari de la historia. Así que los vamos a dejar sin comentarios, vamos a hacerlos escuchar los efectos de sonido, la ambientación y nah, el concepto que tiene este juego que es impresionante. Vamos a, a disfrutar un poco de este momento. Escuchen eso seco uy Es tan extraño este juego Increíble Tremendo Escuchen eso Se va a las notas por alguna razón no Si es. es un juego que te estimula tus sentidos básicamente ¿Siguiente? Sigue. Sí. Uno esos palmas. Qué mala uh. la musiquita cuando camina al mejor estilo de mira. mirá. No. No, y te morís encima cuando te caes. No, tenés ¿Quieres dar una probadita? Yo me quiero al siguiente. Yo me doy. Me comer una galletita. Uf. Tremendo, me encanta. Uh. No, ¿en qué le compré? No. Ah, sos un tipito con, una, con un paracaídas. Increíble. Siguiente. Oh, el clásico, clásico Fórmula 1. Que es el 3D, boludo. Es muy violenta la velocidad máxima. Uf. Uh. uff. Uh. Y me da la sensación de que no puedo perder nunca. ¡Uh! ¡Va con todo! Sí, no, demasiado aceleramiento para el estado que tenemos. ¡Siguiente! Tanquecitos. No. Es casi combate cuerpo a cuerpo. Y es un lento móvil además. ¡Uh! Qué terrible. Catch time! No, sos una jeringa, boludo. una geniga que mata bichos y que protege qué qué es eso que protejo serán dientes me da ganas de pasarlo uff sí sí a mí también sí. es un juego que no me da ganas de jugar no es ni un pedo no ¡Sos un puntito ahora sí lo quiero jugar jugar los ¿sí? me... uh, ¡Uh! ¿Qué? soy una carita boludo hay una llave la llave no los puedo matar así ah, los puedo matar ¿En qué carajo se convierte, boludo, cuando le disparo? Es uno de los primeros Dungeon fans de la historia, ¿no? Mirá. Sí, mirá esas Uy, aquellas... qué hijo de puta, que difícil, boludo. Sí. sí, ¡No! ¡Epa! Nos salteamos uno. No, no importa. Toma, jugado. algo. Hacemos unos re nos salteamos. Mirá lo que es este. Sí. Fondo color piel y todo lo demás blanco. Una navecita que se encarga de destruir nubes. ¡Uf! ¡Epa! Juegos clásicos de Atari, de que son divertidísimos. Destruyendo nubes, así se llama este jueguito Sí. Una nave está siendo asediada oh, por C.D.A. De... Es el coso, papá. El de Star Gate. Más bien conocido como Defender. Uf. También se llama Defender. Es el nombre original de Stargate. Mira, es el de Stargate Defender. Defender o Stargate. Mira, desaparece abajo de la ciudad. Las cosas que habrán en esa ciudad, me imagino. Boludo. Me imagino tipo Robotech. Sí, sí, es una ciudad por la que pasan naves. Ah, sí. No. A menudo. A... Siguen. Siguen. Uy, me encantó cómo empezó. No. No. Eso es una flota espacial. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué buenas veces ¡Nunca en una flota! Es buenísimo ¡Qué buen concepto! Cuatro Siguiente ¡Qué mierda es esto, boludo! Ni siquiera anda Son unos tipitos ¡Ahí sí! ¿Cuál sos? El pulpo Todos son pulpos ¿Qué dice ¿75? ¿76? 82 ¡Epa! Ah, mirá, tenés que hacer cuadrado bueno, Yo no me estoy divirtiendo, ¿siguen? ¿sí? Oh. ¡Oh! Bueno, esto... Esto es un juego que ya se ha visto incluso en varios vídeos de internet Es un clásico juego pedorrísimo Como el palo de golf, el palo de golf Así yo <risa> <risa> Eso fue el gol para Tal y espero que les haya gustado Chao, Chao. Oh, ¡Mirá huyan, el ¿Quieres jugarlo? Sí, la verdad una... Mirá, yo acá puedo retener... La excelente versión de dos bits uh. Todo buenísimo Siguiente ¿Qué mierda es esto? Soy una rayita Creo que ese es el, juego en el que es campeón de World Shield Missy Commander Este es el Missy Commander, el juego en el que el famoso Roy Shields es campeón Y no se le reconoce su... No se le reconoce su su logro Y nosotros, bueno, acá esto es para Roy Shields A ver, says, Roy Shields is not a liar, Roy Shields is not a cheater Va, Roy Shields, te juega una pelotudera ¿no? <risa> Otelo Otelo, o oh, go no, no entiendo qué mierda es esto. Mi hotel en no. el momento. Bueno. Dos cuadraditos. La aventura de los cuadraditos. ¡Uh! ¿Qué? Ah, mirá, soy... ¿Qué carajo que tengo que hacer, boludo? <risa> ¡Buenísimo, boludo. No, no se puede hacer nada. Dos. ¿Qué? ¿Qué se va a poder hacer con dos cuadraditos? ¿Qué es esto, por Dios? Ah, el ruido Ay, es no. increíble. Una vez más el ruido. Y además es, es la tercera de la nota musical que está sonando. Por eso te da tanta Siguiente. satisfacción. Helicópterito. Pero, ¿qué? ¡Uh! Edificio en llamas. ¿Ya empezó esto? Ah, ¿Qué? Apaga el fuego, por favor. No sé cómo. ¿No se mueve? No. El bombero más inútil. El se, va, el se mueve El fuego de una manera extraña. El bombero no se mueve. Pero yo pareciera como que muevo los fuego. fuegos. No, no, saca esta mierda, boludo. <risa> Otro misil combate con seis punteros. Bastante parecido. Buenísimo, los tipos esos, boludo. Tendrían sí, que, que hacer la bien remake, tendrían que hacer la película dirigida por Michael Bay. Mira ese que viene ahí todo rayado. Uh, boludo. No, buenísimo, cómo se van desintegrando ahí abajo. Pero chao, otro juego. Toma, toma, amigo. Los pajaritos. ¿Por qué? Al piso hay que dispararle. ¿Te supone que este juego es del 99? No, se llama AD1999. No, yo, no, yo no estoy disparando de nadie, yo no estoy manejando. ¡Ah, mira ahí estoy! ¡Pepa! Que no, depende de donde estés, apareces o no, se so, oculta so entre las sombras. Un juego, un juego, que. No digamos de mierda porque uno no hizo estos juegos, entonces digamos simplemente que, bueno, envejeció mal. ¿Lo puedo cambiar? Por favor, siguiente. Tomboy, que es el nombre trucho supongo, ¿no? Porque este es el famoso... Pitfall. Pitfall. Increíble. Un plataformas que envejece cada vez mejor que ese saltito muy buen saltito increíble Epa. puedes saltar de a, de a dos serpientes a la vez esto es buenísimo ¿Eh? un juego que requiere de altos reflejos uh. el leoncito ese que hay abajo lo que mierda sea que es es, es buenísimo Eso, eso va a, a tu energía al parecer y tenías 20 minutos de juego tomboy